unir o cortar varios segmentos es posible gracias a la herramienta de unir soy Henry Pineda y bienvenidos sin duda alguna cuando estamos trabajando con la herramienta de la pluma o con la herramienta de línea o con la herramienta del pincel a veces se nos quedan unos segmentos sin unir o cortar voy a hacer un pequeño zoom para explicar bien exactamente en qué consiste esta nueva herramienta que viene desde la versión 2015 la vas a encontrar exactamente debajo de la herramienta de forma aquí tenemos la herramienta de unir pues simplemente sin hacer absolutamente nada, simplemente clic y arrastrar y automáticamente va a cortar ese segmento, pero si te está haciendo falta un segmento para unir, simplemente clic y arrastrar, aquí vamos a necesitar un buen pulso de doctor y en la parte superior vamos a hacer exactamente lo mismo, no lo olvides, clic y arrastrar, ahora voy a presionar la barra espaciadora para moverme por el documento y aquí con un buen pulso de doctor la vamos a unir. Con Adobe cada vez ganas más tiempo en tu trabajo. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.